En la sesión del pasado lunes vimos cómo los títulos de Burger King se disparaban al alza tras conocerse que compraban Tim Hortons por 11.400 millones de dólares, convirtiéndose así en la tercera mayor compañía de cadenas de restaurantes de comida rápida a nivel mundial. Desde el punto de vista del análisis técnico podemos ver cómo el título superaba el lunes pasado, con un volumen altísimo, la importante resistencia de los 28 dólares, dejando además un hueco alcista a los 27,11 dólares. Lo cierto es que a día de hoy Burger King es de los títulos con mejor aspecto técnico del mercado norteamericano. En teoría, cualquier corrección futura que acercara al título a niveles de precio cercanos a los 28 dólares, ahora soporte, debería ser interpretada como una clara oportunidad de compra.